¡Wow! ¿qué tal, hermosa? Y eres muy hermoso, ¿eh? Entonces te encantaré, no. <risa> Joan. No. Ah, ¿te gusta pel... ¿Y por qué quieres asesinarme? <risa> eh, no, dices... ¡No! ¿Dónde está Death? ¿Tienes estar? Te quedan pocos minutos, tendrás que seguirme el juego para salvar a uno de los Soros. ¿Soros? Oye, por un instante... Creí que realmente eras, realmente eras sabe sobre ti y su conejita bonita. ¿Dónde están? Hey, está en el 250 de la 52. ¿Dónde están? Que ella está en la avenida X. ¿Dónde están? Tengel hey, está en el 250 de la 52. ¿Dónde están? Que ella está en la avenida XXX. Nada que no puedas hacer, tonto. descuida, te daré la ubicación. Dejamos. Y ese es el punto. Tú tendrás que elegir. Él está en el 250 de la 52. Y ella está en la Avenida X. Insistelo. Somos... ¡Tu madre! ¡Tu cabra! de él! ¿Estás cansada? Yo no me canso, yo me canso. Ah, el año luz mide luz. No, luz. No te preocupes, lápiz. No te dejaremos dormir con lápices. Tendremos que seguir buscando. Pero primero... Llevemos a Steven a la mierda. Deberíamos estar afuera buscando, no afuera. Dormir es una maldición, y una maldición es maldición. No necesitan descansar tan bien. Lucen muy agotadas. Lucimos fabulosas. Steven tiene razón, deberían relajarse. Pero yo me voy. Porque siempre estoy relajada. Adiós. Sos. ¡Derríbalo, chil-chile! Debes venir esta noche a la fiesta. Habrá una fiesta enorme con fogata. No, no puedo ir. Voy a ir al gran baile. Bien, estoy listo para el gran baile con... ¿Ah? ¿Lápiz? ¿Lápiz?